¿Qué haces si no encuentras el libro que te ha recomendado tu profesor en nuestra biblioteca? No pasa nada, no es problema ninguno porque te acercas al mostrador, en el cual te lo pedirán a otro campus y en unos días lo tendrás aquí para poderlo utilizar. ¿Y qué pasa si el libro no está en otro campus? ¿Te has enterado? ¿De qué? Si no encuentras un libro que necesitas en la biblioteca, puedes pedirlo y ellos te lo compran. Anda, qué bien, no lo sabías.